Hola bueno amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Como una nueva sección dentro de los trabajos informativos de periodismo especializado, Porcicultura.com presentó esta semana tres Minutos con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Un espacio de opinión en donde la consultora, dirigida por Juan Carlos Anaya, estará participando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 Durante los primeros dos meses del 2022, las exportaciones de cárnicos porcinos de nuestro país a Estados Unidos sumaron casi 7.000 toneladas, 38% más que el mismo periodo del año anterior. Mexican Beef informó que México es el tercer principal proveedor de esta proteína al país norteamericano, solo por detrás de Canadá y Dinamarca. Durante este periodo, Estados Unidos adquirió más de 80.000 toneladas de carne de cerdo. Se reportó que durante el 2021, el Producto Interno Bruto mexicano del sector agroalimentario tuvo una participación histórica del 9% en la economía nacional, misma que creció 5%. Con estos datos, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas apuntó que hubo un crecimiento en el PIB específico de más del 3%, significando así una recuperación de la caída del 0.6% del año anterior en esta misma métrica. Finalmente, la consultora indicó que el sector primario alcanzó un valor superior a los 611 mil millones de pesos. Granjas Carroll de México recibirá reconocimiento como empresa socialmente responsable por décimo sexto año consecutivo, otorgado por el CEMEFI y la Alianza por la Responsabilidad Social, Aliarse. Desde la directiva de la firma Porcícola, añadieron que este nombramiento muestra su compromiso con las comunidades, el medio ambiente y la sustentabilidad así como el impacto positivo que tienen en nuestro país. El reconocimiento físico se otorgará durante el encuentro latinoamericano de empresas socialmente responsables. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Y recuerden que Porcicultura.com es el sitio en donde se informan los que saben. Nos vemos en la próxima semana.